Los besos que me diste, dime dónde quedaron Los abrazos que me diste, solo sé recordarlos Las noches de películas, dime cómo olvidarlo Me enseñaron a querer, pero no a superarlo Lo he dado todo, por amor hasta yo enseñe a amar pero pagan con dolor Aún tengo felicidad Sigo hacia adelante No me voy a retirar Una promesa que te hice Y trataré de Lograr cumplir Una cosa que te prometí Porque el juntos para siempre Igual contigo hasta el fin Pues no, fue así Todo de ti Hoy te miro feliz Y yo aquí Que venga la parte triste y me toca partir Esto es fantástico de despedida que venga la parte triste y me toca partir cuanta dulce tortura quietamente sufrida cuando picada el alma de tristeza sombría sabedora de engaños me pasaba los días besando las dos manos que me ajaban la vida y como buen poeta te diré que te extraño y si me toca ser un vagabundo al que le hicieron daño me Felicidades se terminaron pero no termino de olvidar la vida que contigo había planeado No quiero escribir de tanto aunque sé sí que lo mereces Es que mi corazón me duele aunque no se note a veces Y algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Pensarás en mí aunque esté lejos de aquí Como las huellas en la arena del mar Metas estancadas por enfermedad que no acabarán Promesas fallidas de un alma Luchando por continuar